...que planteamos desde el Carrequín Podemos-IU y desde nicha ...que se aproveche la línea que existe... ...la línea entre Vitoria y, y, y Pamplona es susceptible de arreglarse... ...de tener, duplicarse entre Alsasua y Pamplona... ...de vallarse para que no puedan acceder personas ni animales a la vía... ...y por tanto los trenes puedan ir más deprisa... De, ...de que se puedan corregir radios de curva... ...y que se puedan alcanzar velocidades de entre 180 a 220 km por hora... ...que permite estar en Pamplona desde Vitoria en unos 40 minutos... ...que es un tiempo muy competitivo... ...es una propuesta que vamos a defender en las instituciones... ...que también hacemos pública... ...en la que apelamos también al Ministerio de Transportes... ...a que la tenga en cuenta porque queremos un tren... ...que sirva para todo y para todas, ¿no? que sirva para las mercancías... ...que sirva para el transporte de, de trenes de cercanías, de trenes regionales... ...y también de larga distancia o de velocidad alta... ...que pueden ser perfectamente compatibles en una misma vía". Y lo digo porque el proyecto de tren de alta velocidad es un auténtico desastre, es un auténtico despilfarro, con muchísimos gastos eh, medioambientales. Y en este caso, eh, pues yo tengo que criticar, tengo que criticar eh, tanto la posición del Partido Socialista en Navarra, como Gueroa Bay, como Navarra Suma en este sentido. Porque fíjense, de los 214 kilómetros... Eh, que supone este, este corredor atlántico-mediterráneo a su paso por Navarra. En este momento, en este momento, solamente hay 42 kilómetros. Que bien, la plataforma está terminada o las obras han comenzado. Fíjense lo que supone esto. Yo este tramo lo vengo llamando desde hace muchos años y todo lo que ha sucedido, pues la, la historia interminable ¿no? de un tren que va de ningún sitio a ninguna parte. Y auguro que ese tren, ese tramo, Castejón, a la comarca de Pamplona, va a ir de ningún sitio a ninguna parte. O sea, un despilfarro de dinero, un despilfarro de energía, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando cabe la posibilidad de modernizar la red actual con menos gastos medioambientales, con más beneficio social... ...con menos, con menos eh, eh, presupuesto, presupuesto económico... ...yo me pregunto que para qué... ...sí que sé la respuesta... ...pero en todo caso el para qué... ...no es para un beneficio social... ...de ninguna, de, ninguna, de, ninguna de, las de las maneras. Que nosotros apostamos... ...por cuatro aspectos muy importantes... ...a que tomen en cuenta... ...en la forma definitiva... ...que tome este texto legal... ...porque en estos momentos... ...creemos que hay mucha ambigüedad... ...y poca decisión... ...entonces... En primer lugar, la emergencia climática. En segundo lugar, considerar la transición ecológica y justa que hay que abordar de inmediato. En tercer lugar, defender el derecho de las personas a tener un servicio multimodal de transporte basado en a pie, en bicicleta y en tren que les permita acceder a los bienes. ...a los servicios y al contacto con las demás personas. Ese derecho de accesibilidad tiene que lograrse... ...con un buen sistema multimodal de transporte... ...que permita la máxima accesibilidad con la mínima movilidad. Y por último, tomar en consideración que ha sido un desastre... ...cómo se ha organizado el territorio y las actividades... ...de vivienda, de educación, de trabajo, de sanidad... Hasta este momento, debido a que se estaba considerando que tenemos una energía barata y que se podía hacer muchos desplazamientos diariamente porque costaba poco, como eso era mentira, pero en estos momentos ya ha desaparecido de la mesa, pues tener en cuenta que hay que organizar el territorio de forma que se tengan las cosas a mano, que las personas tengan las cosas a mano. Y así es que por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta es nuestro lema de este momento.